El tiempo pasó como una aplanadora por la temporada de gloria de Toro Rosso en 2008 con una década de absoluta mediocridad, pocos puntos y en el fondo del pelotón. Sin embargo, los últimos años presentaron un paisaje muy diferente que es, como en aquel momento, fruto de un año especial. El Alfa Tauri de la actualidad está en constante transformación y tiene fuerza y capacidad para luchar con cualquiera que esté en el pelotón intermedio además encontró un piloto, Pierre Gasly para que fuera el símbolo del equipo algo que nunca había ocurrido la época del pequeño cohete es la zona de confort a la que nunca había llegado y cuando hablamos del pequeño cohete nos referimos al AT02 un monoplaza que al cabo de media temporada sigue siendo misterioso porque al principio parecía claro que le gustaba la velocidad y que no respondía muy eficazmente a las pistas con muchas curvas lentas como el GP de Portugal, por ejemplo sin embargo, la falta de rendimiento en Silverton dejó la incertidumbre a Alfa Tauri sinceramente, es el peor fin de semana que tuvimos este año el auto responde bien en casi todas las pistas pero aquí las cosas no funcionan no puedo entender el porqué había manifestado un confundido Pierre Gasly en la pista británica. Con un ritmo más o menos destacado, es un hecho que el equipo está sentado en el pelotón central y ya no en el fondo de la grilla. Es una evolución que comenzó con la llegada de Honda como proveedor de motores y se fortaleció cuando Red Bull comenzó a utilizar el mismo impulsor. Los dos equipos empezaron a trabajar de forma mucho más estrecha y a fomentar lo que los austríacos le gusta llamar simbiosis aunque sin duda Alpha Tauri trabaja realmente para sí mismo y en una operación que no es precisamente lo que sería un equipo B se mantiene por su cuenta pero con una cercanía que convierte a la escudería en un equipo oficial de Red Bull Los 85 puntos y el sexto puesto de 2019 se convirtieron en 107 unidades a pasar del séptimo puesto en 2020 Ahora, después de solo 11 de las 23 carreras programadas ya sumó 68 si las cosas siguen más o menos como están previstas el equipo de Faenza batirá el récord de puntuación de todos los tiempos aún más que en 2008 en el que incluso con la victoria y la puntuación ajustada a los estándares actuales no llegaría a los 100 puntos por su parte desde el descenso que tuvo desde Red Bull en 2019 Pierre Gasly terminó aquel año subiendo al podio con el entonces Toro Rosso en Brasil y ganó una carrera en 2020 pero lo que hace en 2021 es algo muy especial. Hasta ahora, el francés se clasificó entre los seis primeros en siete ocasiones en las 11 carreras que disputó. Se convirtió en algo absolutamente normal superar a McLaren y Ferrari, o a ambos. Como en Hungría, los dos equipos que encabezan el pelotón intermedio. Sus 50 puntos en el campeonato, sitúan al francés por delante del dúo de Alpine y Aston Martin además de Daniel Ricciardo, que tiene los mismos puntos, pero está por detrás porque no tiene el podo que Pierre logró en Azerbaiyán. Y es posible argumentar que es demasiado poco. Sí, es cierto que la suerte le sonrió a Gasly en algún momento, como en Bakú, pero la mala suerte siempre está al acecho. En Bahrein y en Imola, las dos primeras carreras del año, se clasificó quinto, pero solo pudo cosechar seis puntos entre las dos carreras. Estos contratiempos los tuvo en la largada de Zakir con Richardo y una estrategia errónea del equipo en el GP de Miller-Romaña. en Hungría, partiendo entre los primeros y se vio seriamente perjudicado por el gran accidente provocado por Valtteri botas en la primera vuelta Está claro que Gali se convirtió en un líder capaz de capitanear el proyecto y está donde él vaya va a ir al Fatauri. Luego viene la otra parte del garage Yuki Sonoda, dueño de solo 18 puntos, el japonés es una preocupación. No necesariamente por los puntos o la inconstancia de ser novato, sino porque a rara vez puede demostrar la velocidad que fue su virtud en la Fórmula 2. Sonoda, por la influencia de Honda y la fuerza de Helmut Marko, ascendió demasiado pronto. Era justo esperar errores pero la brillantez se contaba igualmente como expectativa porque Yuki es rápido, pero los grillos aún no han llegado para el Fatauri. Hubo una emoción exacerbada en Bahrein, donde terminó noveno pero todavía no hay un gran fin de semana del piloto japonés Lo que hay, sí, es un problema constante en la educación Fuera de un momento competitivo, su noda es un cúmulo de insultos, ofensas y una cabeza que se pierde con mucha facilidad cuando su auto se le va de cola Siempre es un feedback diferente en comparación con mi compañero de equipo Cada vez es lo contrario, así que tengo la duda de si es el mismo auto Pero por supuesto que lo es Pero el comportamiento es muy diferente Tal vez sea solo el estilo de conducción, por supuesto No sé qué pasó, ni por qué pasó No sé por qué me cuesta tanto Debería ser fácil pasar a la Q2 Pero estoy teniendo problemas incluso para eso acusó tras la clasificación de GP de España. Después se disculpó, pero la cicatriz permaneció. Un piloto consagrado que hice tonterías es bastante difícil de retener, pero ¿un novato que ni siquiera demostró que merece un puesto en la parrilla? ¿Cómo sobrevivir con un temperamento tan suicida? Es una preocupación justa, pero no debe confundirse con la valoración de que es un piloto sin talento. No. Su noda demuestra aunque sea en dosis homeopáticas, que tiene talento. Está crudo, no está preparado, pero hay algo ahí. Es un talento que hay que pulir y una boca que necesita pasar más tiempo haciendo preguntas y menos momentos inventando conspiraciones. El jefe del equipo, representado en Frank Tost, elogia la velocidad de su noda aquí y allá, pero también es crítico cuando lo considera oportuno. El dirigente llegó a decir que el japonés necesita tres años para entender la complejidad de la Fórmula 1. Tres años es demasiado tiempo en un Red Bull sin el don de la paciencia, aunque Tost hace su trabajo. Trata a los conductores entre elogios y telones de orejas, pero siempre con buenas relaciones. La llamada de atención a Gasly son cosas del pasado, porque sabe que tiene un número uno a maduro ahí. Es parte del éxito del equipo hoy en día tener a alguien que conozca al Fatauri Toro Rosso desde principio hasta el fin Jefe de equipo desde hace 15 años supo lidiar con la falta de presupuesto de otras épocas los motores en apuros y los pilotos profesionales que se marchaban rápidamente con el tiempo y sin un agujero financiero tan grande para los otros rivales consiguió que la capacidad de encontrar soluciones se convirtiera en una marca registrada más que sobrevivir empezó a crecer y a asustar es el punto de equilibrio de un equipo en ascenso. El receso veraniego llega con el Tauri en el sexto lugar del Mundial de Constructores, pero es incluso un poco injusto. Aston Martin estaba en de puntos y superaba al pin hasta el GP de Hungría. Gasly puntuó más que Fernando Alonso y Esteban Ocon, pero Yuki Tsunoda está muy por detrás. Sin embargo, fue la suerte la razón de que el equipo francés se quedara con el quinto puesto. Gasly se clasificó y anduvo mejor que los autos azules durante todo el fin de semana de Hungría, pero quedó relegado al final del pelotón en el accidente de la primera vuelta. Ocon y Alonso, por su parte, estuvieron muy bien porque estaban exactamente en la parte de la parrilla donde lograron evitar el incidente y pudieron llegar a las primeras posiciones. Juntos, anotaron 35 puntos. Sin embargo, el duelo entre ambos está separado por menos de una docena de puntos, y Será encarnizado hasta el fin de año. Aston Martin está por delante y en una feroz lucha con Alpine, mientras que Ferrari y McLaren son una molestia constante. Alfa Tauri y su pequeño cohete son el terror de las fábricas que compiten en la Fórmula 1.